Acuerdos y Soluciones S.A. AISA es una empresa nacional con proyección internacional orientada a viabilizar proyectos de inversión pública, privada, municipal y comunitaria en contexto de alta complejidad política, conflictividad social y de fuerte presencia étnico-cultural. Autoridades de gobierno, señores diputados, representantes de organizaciones sociales e indígenas, representantes del sector privado guatemalteco, representantes de cuerpo diplomático y de organismos internacionales acreditados en Guatemala, personalidades que nos acompañan, señoras y señores de la prensa, Perdón. amigas y amigos. Aisa les da la más cordial bienvenida a la presentación de dos herramientas que permiten medir la conflictividad social en el país y los efectos que ya provocan al conjunto de la nación. El día de hoy nos acompañan como expositores, Arnoldo Noriega, presidente de AISA, miembro fundador, sociólogo, politólogo. Mildred López, gerente general de AISA, economista, especialista en política pública y desarrollo. Carlos Martínez, economista, profesor de la Escuela de Ciencia, Ciencias Políticas de la USAC, consultor económico. María José Aguilar Batres, politóloga, coordinadora de análisis de AISA. Iván Cuestra, internacionalista, analista político de AISA. Como primer punto, les presentaremos un video de sinopsis de la conflictividad social en Guatemala. La conflictividad social, gestionada inadecuadamente, impacta negativamente en el presente y futuro del país. Las consecuencias pueden ser graves y afectar a la economía, la gobernabilidad y la seguridad. ...razón por la que es un tema que debe ser considerado prioritario en un contexto como el nuestro. En Guatemala, como en cualquier sociedad, el conflicto ha estado presente durante décadas, si no siglos. Sin embargo, es posible concluir que, debido a la acumulación de necesidades insatisfechas... ...a los crecientes niveles de pobreza y a la ineficacia con que ha sido atendida... ...la conflictividad ha crecido durante los últimos años... Debido a que no existen herramientas científicas para medir el impacto concreto de la conflictividad social, en Acuerdos y Soluciones diseñamos un modelo econométrico y un índice de conflictividad social que permiten estimar cuantitativamente los costos económicos de la conflictividad social. En él... Se miden el impacto para el Estado, para el transporte, para el comercio, para la inversión extranjera directa, para los ingresos tributarios y hasta para los mismos participantes de las acciones de conflictividad social. Al aplicar dichos modelos y analizar el periodo 2012-2018, se concluye que la conflictividad social se ha cuadruplicado. En 2012 tuvieron lugar 291 acciones de inconformidad y conflictividad social, mientras que para el 2017 el número había ascendido a 1,186 acciones. En total, durante el periodo 2012-2018 se han generado 4,526 acciones de conflictividad social dirigidas hacia el Estado y los gobiernos locales, entes descentralizados y empresas privadas. De hecho, actualmente se registran 117 casos de conflictividad latentes y activos en municipios contra proyectos de inversión privada y la tendencia apunta a un crecimiento. La conflictividad social también ha amplificado su expresión territorial, donde las relaciones entre un número cada vez más diverso de actores e intereses han promovido la evolución de la conflictividad de una problemática de necesidades básicas insatisfechas a una problemática de múltiples dimensiones políticas, económicas, ambientales, étnico-culturales e institucionales, y en algunos casos, con implicaciones geopolíticas y de seguridad pública. Una sociedad tiene más posibilidades de desarrollarse si logra atender y resolver adecuadamente la conflictividad. Acuerdos y Soluciones busca aportar al mejoramiento del país a través del desarrollo de este tipo de investigaciones y herramientas, cuyo propósito es medir la conflictividad de manera objetiva, a fin de que estos datos contribuyan a la generación de políticas públicas que atiendan las problemáticas que generan la conflictividad social y que generen beneficios para todos. En los conflictos sociales, AISA mantiene imparcialidad ante las partes, salvo en un aspecto. Nos situamos del lado de la búsqueda de soluciones y ampliamos nuestra amplia experiencia como partes o mediadores a la búsqueda negociada de los problemas bajo el principio de gana-gana. A continuación, escucharemos la presentación de la licenciada Mildred López, gerente general y una de las fundadoras de AISA, quien expondrá los conceptos fundamentales del manejo que AISA tiene sobre la conflictividad social y los efectos que tiene para el país. Gracias, buenas tardes a todas y todos por acompañarnos el día de hoy a la presentación de nuestros dos estudios, abordando la conflictividad social en Guatemala. La conflictividad social en Guatemala… Eh, se ha convertido en un factor que afecta al conjunto del país en el presente y en el futuro. Aunque ha sido un fenómeno que ha estado presente a lo largo de la historia de Guatemala, es un hecho que durante el periodo 2012 al 2018, esta se ha cuadruplicado y se ha extendido en todo el territorio nacional. Las causas de la conflictividad social son diversas, y han tenido como característica común que la, el Estado ha adolecido de la falta de capacidad de atenderlas adecuadamente y resolver los conflictos de una manera sostenida e integral a través de las políticas públicas dotadas de recursos. En algunos casos, la intensidad ha sido tan alta que la conflictividad social ha expresado elevados niveles de violencia, ingobernabilidad e inestabilidad jurídica, lo que provoca efectos negativos en toda la economía que a su vez repercuten en toda la población guatemalteca, no solamente en aquellos que están involucrados directamente en los conflictos. Las acciones de inconformidad social son expresiones de descontento de la población que pueden ser generadas por problemáticas particulares de forma espontánea o bien organizada. Sin embargo, cuando estas acciones de inconformidad se mantienen, son consecuentes en el tiempo y no, se, y no son atendidas por las partes a su debido momento, entonces se van complicando cada vez más las causas que dieron origen a esta y se inicia un proceso en el que ésta se transforma en un conflicto que deriva en una serie de acciones de conflictividad social cada vez más frecuentes, con diferentes niveles de intensidad, que pueden escalar ya sea de pacíficas a violentas y que pueden estar dentro o fuera del marco legal establecido en el país. El conflicto es multicausal, multidimensional, y para ello pues hay que, examinar cuáles son las causas que lo están provocando. Esta multidimensionalidad y multicausalidad, pues van aumentando también la complejidad de su origen, expresión, intensidad, magnitud y, profund y permiten profundizar también en las relaciones e interrelaciones de los actores involucrados, ya sea directa o indirectamente en el conflicto. Si bien, algunos conflictos tienen raíces estructurales, están relacionados en algunos casos con problemáticas coyunturales, lo que implica que requieren abordajes diferenciados y una capacidad adecuada del Estado para atenderlos. Resolver la conflictividad social en Guatemala pasa por comprender la cabalidad para lo que deben de existir, parámetros que permitan interpretar el comportamiento a lo largo del tiempo, y no solamente desde una perspectiva o un ejercicio meramente académico, sino como uno que permita tomar decisiones de política y políticas para transformarla. De hecho, para AISA, la realización de estos estudios le da soporte a la actividad práctica principal, que es la gestión integral de las problemáticas conflictivas en los distintos territorios. Acuerdos y soluciones le ha dado seguimiento sistemático al, a la conflictividad social a partir del 2012, luego de definir un marco de trabajo, de definir las razones por las cuales nos interesaba estudiar esta problemática como parte del trabajo que hacemos no solamente como un fenómeno sociopolítico, cultural y ambiental, sino como uno que impacta en la economía a nivel micro y macroeconómico. De esa cuenta, en la búsqueda de objetividad y validez científica de los datos que dan cuenta de la realidad de lo que acontece en Guatemala, es que diseñamos el índice de conflictividad social, un modelo de regresión múltiple, que permite medir las dimensiones como la frecuencia, la magnitud, la causalidad, los actores y la intensidad de la conflictividad social. Lo que buscábamos era contar con una herramienta que nos permitiera comprender de mejor manera lo que sucede en el país y establecer una métrica que nos permita compararla y constituirse en un soporte para el análisis. Esta herramienta puede tener utilidad para el conjunto de los actores que la pueden utilizar para su análisis, para la toma de decisiones, para que todos, y también para que todos le pongamos atención a la conflictividad social y no siga viéndose como parte de la inercia en la que vivimos o como algo que no nos afecta a quienes no estamos involucrados directamente. El índice de la conflictividad social nos permite medir con objetividad los aspectos, tanto cualitativos como cuantitativos, relacionados con los conflictos. Nos permite identificar las áreas donde se expresa esa conflictividad y donde esta es mucho más intensa. Y también lo que puede contribuir a generar procesos de construcción y mejoramiento de las políticas públicas encaminadas a resolver las problemáticas que provocan esa conflictividad de una forma sostenida e integral. Por otro lado, nos planteamos que también era necesario contar con otra herramienta, que contribuyera a completar el análisis de la conflictividad social, solamente que esta de, creíamos que debía de ser desde una perspectiva económica, para cuantificar lo que realmente significa la conflictividad social en el país y evidenciar que todos salimos afectados cuando ésta no se gestiona y no se le buscan soluciones adecuadas para resolverla de manera sostenida e integral. En el apartado metodológico que el licenciado Martínez va a exponer en su momento, se va a explicar el modelo construido, sin embargo, es importante indicar que los costos económicos de la conflictividad representan un monto significativo para el país y deberían de ser considerados no solo para la calificación de riesgo país, sino también dentro de las cuentas nacionales y el presupuesto. El costo de la conflictividad social acumulada en los últimos cinco años en Guatemala representa el equivalente al 6% del presupuesto de ingresos y egresos del Estado de Guatemala para el 2019. De mantenerse ese comportamiento, los avances en materia de desarrollo serán aún más escasos y la conflictividad social se agravará aún más, profundizándose ese círculo vicioso expresado en la constante Acciones de conflictividad social, mesas de diálogo, medidas cortoplacistas no integrales adoptadas, acciones de conflictividad cada vez más prolongadas y o oh, con escaladas de violencia. ¿Y esto que, en qué se traduce? En pérdidas de oportunidades para las personas, las familias, las comunidades, las empresas, los gobiernos municipales y el Estado. Y esto, ¿en qué nos repercute también? En que se aleje cada vez más la posibilidad de explorar una forma diferente de hacer las inversiones y de reducir la conflictividad, de poder explorar inversiones mixtas entre el Estado, las empresas y las comunidades. Los resultados del Índice de Conflictividad y del Costo de la Conflictividad Social 2014-2018 constituyen un aporte de AISA para la sociedad guatemalteca, a fin de que se comprenda el impacto directo e indirecto de la conflictividad social, además de incluir, al in, de contribuir, perdón, al impulso de procesos que permitan la creación de un círculo virtuoso orientado al desarrollo a través del ejercicio responsable del diálogo, la negociación y los acuerdos serios, viables y sostenibles en el tiempo dentro del marco legal que nos regula en este país. Muchas gracias por su atención. Es vital para aprobar cualquier problemática, tener un concepto objetivo y serio acerca de su dimensión. Para ello, y basada en su experiencia de décadas, AISA desarrolló un esfuerzo pionero en Guatemala y a nivel internacional para la medición de la conflictividad social. A continuación, el licenciado Carlos Martínez Us presentará la metodología construida para la medición de la conflictividad social. Muy buenas tardes. La metodología para la estimación del comportamiento de la conflictividad social, <coughs> utilizada en el periodo 2014-2018, es un modelo de regresión lineal múltiple. y se trabaja bajo los siguientes supuestos. El nivel de conflictividad social es una función de la cantidad de acciones realizadas por los actores directos involucrados en un determinado año en el país. La conflictividad social puede ser extensa en cuanto a territorio y cantidad de acciones, pero esto no necesariamente agrava el nivel de conflictividad. La conflictividad se ve incrementada y agravada cuando las acciones tienen mayor un mayor componente de violencia o amenaza del uso de esta. Un Estado que enfrenta un déficit de recursos eh, y una sociedad cuya mayoría reciente eh, las necesidades… perdón, se me pasó ahí una… es proclive a una mayor cantidad de acciones de conflictividad. De estos supuestos derivan las, las distintas variables que nos sirvieron para medir el comportamiento de esa conflictividad social. La primera variable es la frecuencia con que ocurren esas acciones. Y esta significa que hay una sistematicidad con la que ocurren las acciones durante el año, expresa la cantidad de días afectados durante el año. La frecuencia tiene una ponderación de 15 puntos máximo dentro de la escala de 100 puntos dentro de la cual se mide el índice. Su valor está determinado por la cantidad de días afectados entre, dentro de los 365 días del año multiplicado por los 15 puntos que vale la, la, la variable. La magnitud, la segunda variable y se refiere al territorio nacional afectado por, los, por las distintas acciones de conflictividad social. También tiene una ponderación de 15 puntos dentro de la escala de 100 del índice. Mide el total de acciones ocurridas en cada departamento como proporción del total nacional de acciones, y esa proporción se compara con la proporción de población que habita cada departamento. La tercera eh, variable del modelo, eh, se refiere a la causalidad y está eh, o consiste en el conjunto de problemáticas generadoras de las acciones de conflictividad. La matriz está integrada por problemáticas sociales, tanto estructurales como coyunturales. También tiene una ponderación de 15 puntos. Las causas estructurales tienen una ponderación fija de 10 puntos porque ocurren sistemáticamente derivadas de, la, de las eh, falencias estructurales, mientras que las causas coyunturales tienen una ponderación de cinco puntos. La otra variable son los actores, y estos son aquellos involucrados en, en toda la conflictividad social. Su clasificación y medición está definida por las siguientes restricciones. La primera restricción consiste en que, eh, dado el alto, el alto número de actores participantes, se les da un tratamiento de agrupaciones, eh, de, argu, de organizaciones. La segunda restricción consiste en que se adopta un criterio de eh, alguna, perdón porque por la palabra que dice ahí, laguna, en ese momento había una laguna ahí mental que no nos permitió escribir la palabra correcta, por alguna categoría demográfica que, que presentan los actores. Y la tercera restricción se refiere a que comparten fines, hay fines compartidos en las organizaciones, no por lo que dicen ser las organizaciones, sino por lo que hacen en el momento de la conflictividad. Esta tiene una ponderación de 20 puntos. La variable intensidad, y esta se refiere al nivel de gravedad de las acciones de conflictividad social, se desagrega en tres tipos de acciones. Acciones permitidas por el marco legal del país. Acciones no permitidas por el marco legal, pero que no recurren a la amenaza o al uso de componentes violentos o comportamientos violentos acciones no permitidas por el marco legal en las cuales se recurre a la violencia o a la amenaza del uso de la violencia. También la intensidad se refiere a un mayor número de acciones en las que se recurre a la violencia o a la amenaza. Este, en este caso, da cuenta de una mayor conflictividad, ¿verdad? mientras más intensa, sea el, sea el uso de la violencia, mayor es el nivel de conflictividad que se refleja. La variable tiene una ponderación de 35 puntos y para su cálculo se aplica una, una regla de 50-20-30. El 50% de esos 35 puntos corresponde a aquellas acciones permitidas legalmente. El 20% de esos 35 puntos corresponde a acciones eh, que hacen... Eh, que no son permitidas legalmente pero que no hacen uso de la violencia. Y el 30% de esos 35 puntos corresponde a aquellas acciones no permitidas legalmente y que hacen uso de la violencia o, eh, la, o la amenaza del uso de ella. Combinado el resultado de esas variables, nos da una, una estructura de índice que se refleja en este cuadro. Cuando el índice toma un entre 1 y 35.99 puntos, eh, estamos hablando de una conflictividad baja. Cuando el índice toma un puntaje entre 36 y 59.99, hablamos de una, una conflictividad normal. Y cuando toma un puntaje entre 51 y eh, 65.99 puntos, ya consideramos que la la conflictividad es alta y cuando la, la conflictividad toma 66 puntos y más, la conflictividad es, es muy alta. Esto está elaborado en base a, a criterios eh, de gobernabilidad planteados internacionalmente. Este cuadro refleja la, la, la, o resume la ponderación eh, que se le dio a cada una de las eh, de las variables, producto de un análisis interno dentro del equipo técnico de AISA. Eh, como se puede ver, el, la variable actores e intensidad son las que registran el puntaje más alto. La especificación del modelo, la anunciación del modelo. El índice de conflictividad social es, es función de la frecuencia de las acciones de conflictividad social, la magnitud, la causalidad, los actores y la intensidad. Por cuestiones formales, planteamos, dejamos planteado acá el modelo. Y significa el nivel de la conflictividad social. Beta sub cero significa el nivel que adquiriría la conflictividad social nada más solo por la existencia de una matriz de causalidad. Mientras que beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3, beta sub 4 y beta sub 5 es la parte agregada de cada una de las variables ya cuando entran en dinámicas propias dentro de la conflictividad. Ese es finalmente el, el planteamiento del, del modelo eh, econométrico eh, que utilizamos para medir el índice de conflictividad social. Gracias. La mayor cantidad de actividad de AISA es práctica, orientada a gestionar de manera novedosa y exitosa los conflictos en los territorios. No obstante, uno de los elementos que nos distingue es que nuestro equipo de trabajo lo hacemos fundamentado en datos duros, serios y objetivos. Uno de ellos es justamente la medición de la conflictividad social. A continuación, el licenciado Iván Kuh presentará los resultados de la aplicación del índice de la conflictividad social para el periodo 2014-2018 y la tendencia que estos datos marcan. Buenas tardes público en general, eh, a continuación haré una presentación sobre cómo, eh, cuál es el desglose de las variables antes explicadas en el modelo econométrico, ¿verdad? pues como se refrendando a lo que se había dicho, el índice de conflictividad social es un esfuerzo para sistematizar, medir la conflictividad social debido a las importantes implicaciones que ésta tiene para el país, además es, un, es el estudio de, de más de siete años de recopilación, sistematización y análisis de información por parte de acuerdos y soluciones ya SEA. En la, primera, en la primera variable, que es frecuencia, como antes mencionaban, son los días afectados por la conflictividad social. Esto quiere decir que cuántos son los días afectados durante, durante un año. Entonces, en esta gráfica podemos observar cómo se ha movido el modelo cómo se ha movido la cantidad de acciones a través de los años, tomando como base del estudio del año 2014 hasta el año 2018. Por ejemplo, para el año 2017 eh, hubo un registro de 271 días afectados por la conflictividad social de los 365, o sea, esto se ve reflejado en la gráfica con un 74%, eso quiere decir como que si en un año el 74% del año se ve afectado por al menos una acción de conflictividad social. eso también, como marca la, la gráfica, hay una tendencia a la elevación de las, de las acciones de conflictividad social. Y en la siguiente gráfica podemos observar cuáles son los días más afectados por la conflictividad social. Vemos una reducción significativa sábados y domingos ¿verdad? O sea, es, es, eh, por, la, por, por el comportamiento laboral que, que tenemos en Guatemala, entonces, eh, lo que vemos aquí es que hay un incremento de las acciones en los días con mayor carga laboral y con movimiento productivo. Esto también esto tiene implicaciones económicas muy importantes que posteriormente se van a, se van a ampliar. Pero vemos aquí un, una, una gráfica bastante interesante, ¿verdad? Bueno. Pasando a los actores, queremos saber quiénes son los que generan estas acciones. De, eh, de conflictividad social. ¿verdad? Bueno, en esta gráfica observamos, eh, nosotros agrupamos ¿verdad? A, los, a los actores en esta, en esta gráfica. Los pobladores o los grupos de pobladores son el principal actor eh, durante el periodo 2014-2018, o sea, grupos de pobladores quiere decir eh, personas que no están bajo una bandera o, o, o bajo una organización visible, se muestran, se muestran como únicamente pobladores de algún lugar, sí, sindicatos, organizaciones campesinas, otro tipo de organizaciones con otros intereses, el sector empresarial, sector indígena, universitario, médicos y transportistas. ¿verdad? Algo que, que, que vale la pena resaltar del, del grupo de, del segmento de los pobladores es que hay también, en, en algunas de, de las acciones que generan los pobladores, hay organizaciones detrás de ellos, ¿verdad? Que, que, que por intereses no quieren visibilizarse y en algunos casos también hay organizaciones de carácter ilícito, como por ejemplo el bloqueo de acceso a una comunidad a fuerzas de seguridad pública, eso lo registramos, pero sabemos que hay una intencionalidad de que no quieren dejarlos pasar porque hay, algún, hay, un, hay un hecho ilícito en el lugar y entonces eso también está aquí en, en, la, en el segmento de pobladores, esas, esas organizaciones o, no visibles, ¿verdad?, En el apartado de causalidad, queremos saber cuáles son los generadores o los grandes temas que se están moviendo en la, en la conflictividad social. Y aquí tenemos eh, una comparación. Como antes se había mencionado en el video, ustedes escucharon que había un hubo un incremento de 278% en la cantidad de acciones. Aunque el estudio que, vamos a pre que, que estamos presentando se abarca únicamente 2014-2018, pues vale la pena también tomar en cuenta los años que ya teníamos registros para ver este incremento tendencioso al alza, verdad, con una reducción en el año 2018, que eh, responde principalmente a dos causas, no es que haya habido como una, una atención a la conflictividad social, sino responde a dos causas principales. Una, una de ellas es eh, la intención de actores, eh, de organizaciones con intenciones políticas, entonces eso también redujo, su actuación dentro de la, de la, de las, de la generación de, de acciones de conflictividad social. Y el segundo punto también es fue en que en el año 2017 hubo acuerdos políticos y económicos con los dos sindicatos más importantes del país. Entonces en el 2018 también hubo un, un menos movimiento, o sea, hubo menos movimiento de los sindicatos más importantes. Y en esta, en esta tabla... Observamos cuáles son los temas que se han movido a lo largo del 2014 y el 2018, eh, cuáles son estas problemáticas, verdad estas esto son las problemáticas que se han generado van del, del 1 a la 15, son las principales, no son todas, verdad es imposible eh, mostrar aquí, sería algo enorme y, y no se podría visualizar, pero son las principales problemáticas. Y también se observa que hay un agravamiento y extensión de las problemáticas, o sea, a mayor cantidad de, de, de problemas, mayor también índice de conflictividad. En la magnitud, que recordamos que es, es, la, es la variable con con un puntaje de, de 15 puntos, la conflictividad social y su expresión geográfica. Aquí, aquí estamos tratando de observar, estamos viendo cómo se ha comportado territorialmente lo que anteriormente hemos explicado. ¿verdad? Entonces, este es el mapa de las acciones de conflictividad social para el año 2018. ¿sí? A may, mayor intensidad de color es mayor cantidad de acciones, por eso es de que hay eso, esas variables en los colores ahí. Y esto nos da como resultado que para este año había eh, 136, eh, 136 municipios afectados por al menos una acción de conflictividad social. Y esto se traduce en un 40.2% del territorio nacional, nacional. Para el año 2018, este es el mapa que, que se generó. Esto representa un 86.7% de acciones de conflictividad social en el territorio nacional. Así se miran las acciones de manera, de manera eh, plasmada en el mapa. ¿verdad? Estos son 294 municipios afectados por la conflictividad social. Aquí se mira eh, comparativamente cómo está, ¿verdad? Año 2014, año 2018… Y se pasó de 136 municipios af eh, afectados con acciones de conflictividad social en 2014 a 294 municipios en 2018. En la intensidad, que es la variable con mayor ponderación, son el tipo de acciones eh, que, si son, que se muestran de la siguiente forma. Cuando hablamos de acciones de conflictividad social este es el desglose de cuáles son las acciones que nosotros hemos generado y que hemos tomado y las cuales hemos sistematizado como acciones permitidas por la ley, acciones no permitidas por la ley y acciones no permitidas por la ley con uso de violencia. Para el apartado de acciones permitidas por la ley, pues vemos claramente una tendencia a la baja en el año 2018 por, las, por, lo, por lo que anteriormente se dijo, y en este, en este apartado son las manifestaciones y las protestas mediáticas las acciones más comunes, ¿verdad? son las más recurrentes, las que más se generan. En el apartado de acciones no permitidas por la ley, ¿verdad? también hay un incremento y un descenso en el 2018, y el bloqueo de carretera es la más común. Esta acción también es la que tiene mayor afectación económica. Y, y, y quédense con esto porque más adelante van a ver cuál es esa afectación económica a la cual me refiero. Eh, en las acciones no permitidas por la ley con uso de violencia, hay las dos principales son enfrentamiento entre pobladores y enfrentamientos con la autoridad, esas son las más frecuentes en este rango. Bueno, entonces ahora vamos a ver los resultados de la suma de y de la, la aplicación del modelo econométrico de todas las de todas las variables antes expuestas. Bueno, entonces en frecuencia se pasó de 173 días afectados en 2014 a 262 en 2018. En los actores, hay un mayor número de actores involucrados en la conflictividad social durante los años 2014-2018. Del año 2012 al año 2018, como antes mencionábamos que se tomó en cuenta también este rango, hubo un incremento del 278% en la cantidad de acciones y una ampliación en las problemáticas o temas que generan la conflictividad social. En la intensidad hay un agravamiento y crecimiento de las acciones con uso de violencia, afectando a comunidades y teniendo pérdidas humanas, afectación de, de propiedad pública y propiedad privada. Ahora vamos a ver gráficamente cómo se ha comportado el índice de conflictividad social y, y en qué rango nos situamos eh, como país. Ah, perdón, me, me, me comí una, perdón, perdón, la magnitud, disculpen. Es la expansión territorial y pasamos del 40.2% del territorio al 87.6% del territorio. Y esta sería la gráfica. Aquí podemos observar que desde el año 2014, con 66.4 puntos, ya nos encontrábamos en la parte muy alta de la conflictividad social. Ya estábamos en números rojos. Y ha habido un incremento sostenido de la conflictividad hasta llegar al puntaje de 82.35, lo que representa un aumento de 16 puntos desde el año 2014 para el año 2018. Esto quiere decir que nos situamos en el apartado de muy alto y con tendencia a incrementarse y, agra y agra a agravarse la conflictividad social. Por lo tanto, que de manera de no atenderse esta problemática de forma integral y sostenida por parte de todos los actores involucrados en la conflictividad social tendrá más efectos perjudiciales para todo el país. Gracias. La economía de un país va más allá de los números fríos y tiene que ver con los recursos en movimiento que permiten la vida de su población. En un país de muy altos niveles de pobreza y extrema pobreza, constituye un círculo vicioso el hecho de que los propios conflictos sociales para el mejoramiento de niveles de vida se constituyan en un drenaje de gigante de recursos. A continuación, el licenciado Carlos Martínez presentará la metodología construida para la medición del costo económico de la conflictividad social. Bien, el esfuerzo de medir la, la conflictividad social en términos económicos deriva en parte de que es un fenómeno que cada vez toma eh, importancia eh, en la economía y al igual como se ha medido, por ejemplo, los costos de la inseguridad, los costos de la violencia… Eh, consideramos que es de vital importancia medir cuánto realmente representa eh, en términos económicos la conflictividad. Eh, por la escasez de información a nivel microeconómico, eh, la estimación eh, que hicimos está en, la, está en el nivel propiamente macroeconómico. Se considera o consideramos que eh, la medición que, que hicimos es bastante conservadora, eh, en tanto que no, no nos adentramos en los aspectos indirectos eh, afectados eh, en la economía. Por tanto, eh, es un proceso de estimación eh, en constante mejoramiento y en la medida en que eh, vayamos creando o generando mayor información, eh, iremos ampliando la medición hacia el nivel microeconómico. Hay impactos eh, de la conflictividad económicos que difícilmente pueden ser medidos, eh, por ejemplo, eh, los costos asumidos por eh, la, la población indirectamente afectada. Sin embargo, las variables eh, incluidas en el modelo sugieren que el costo económico eh, realmente afecta a toda la, la economía y a todo el país. Y a toda la sociedad, por supuesto. Los supuestos de los que, con los que se mide eh, eh, o que sirven de base para el modelo eh, son los siguientes. La conflictividad social produce un impacto en la actividad económica que se refleja en costos anuales y perjudica las posibilidades de crecimiento económico de los distintos sectores de la economía. El impacto económico es menor o mayor dependiendo de si es menor o mayor la magnitud e intensidad de dicha conflictividad. El nivel de costo económico de la conflictividad social a nivel macroeconómico depende del comportamiento de las siguientes variables. El primero es el, el costo económico que significa el tiempo utilizado por las personas participantes directamente en las acciones de conflictividad social. El volumen de gasto público involucrado en atención y mediación eh, por las distintas instituciones del Estado que tienen la obligación funcional de atenderla como tal. El costo que implica la paralización temporal de las actividades de transporte comercial y de personas el impacto indirecto que sufre el sector del comercio, especialmente el gran comercio, el volumen de inversión extranjera directa que se abstiene de ingresar al país debido a, a la calificación de riesgo país que, que, que genera pues, o, o en los, en los que influyen los niveles de conflictividad, y el sacrificio tributario del Estado, por la pérdida de oportunidades de producción, comercio e inversiones en las que influye la conflictividad social. El método de estimación. Este es un modelo, a diferencia del anterior que era un modelo de regresión lineal múltiple, este es un modelo de agregación que se construye a partir de los costos parciales de cada sector afectado económicamente por la conflictividad social. Cada variable o en cada variable se utiliza un, un, un, un método de estimación diferente y la información que, que se utiliza eh, proviene de las siguientes fuentes. La primera es que AISA eh, construye una base de datos sobre conflictividad social de cada año. Los registros de gasto público en eh, atención y mediación en conflictividad social, registrados por el sistema de cuentas fiscales administrado por el Ministerio de Finanzas, es decir, el denominado SICOIN. Los, y la información de, product, de Producto Interno Bruto, en sus distintas ramas, producidas por el Banco de Guatemala. Información de población producida por el Instituto Nacional de Estadística, e información sobre recursos, mandos y agentes involucrados en la conflictividad social, específicamente en atención, proporcionados por la Policía Nacional Civil. ¿Qué mide cada una de estas variables? La variable, la variable costo de participantes. Tomamos como base el supuesto de que los participantes asumen un costo mínimo económico equivalente a un salario mínimo, también eh, eh, alimentación y transporte cuando se trata de, de movilizaciones de un lugar a otro. El costo para el, trans, el sector transporte está circunscrito al, al efecto de los bloqueos en las carreteras. El costo para el, el sector comercio también está asociado al impacto que tienen los bloqueos de carretera por la, la paralización de, la, de las entregas, de las llegadas, de las mercancías que transitan por las distintas vías del país. Las pérdidas de inversión extranjera directa, es decir, aquellos montos que se inhiben de entrar al país, pero la pérdida concreta para el país, los beneficios que esos montos generarían. El costo de atención y mediación estatal, eh, registrados en el sistema de cuentas fiscales del Ministerio de Finanzas, eh, que se circunscriben a los costos asumidos por la Comisión Presidencial de Diálogo, la Secretaría de Asuntos Agrarios, COPREDE, la PDH y la Policía Nacional Civil. Y el sacrificio tributario del Estado es que, que es un cálculo bastante conservador porque asumimos o tomamos el supuesto del costo nada más del IVA, eh, en tanto que eh, calcular, por ejemplo, las pérdidas en impuestos sobre la renta y otros impuestos es bastante difícil, eh, dado las las restricciones de información que actualmente tenemos. Eh, muchas gracias. Como se ha adelantado, los costos económicos de la conflictividad no afectan solo a las empresas, impactan al conjunto del país, principalmente a la población en general. Y ese impacto económico comienza a fluir también en el flujo de las migraciones. A continuación, la licenciada María José Batres presentará las estimaciones, perdón, de los costos económicos de la conflictividad social en Guatemala para el periodo 2014-2018. Bueno. Retomando la explicación que hizo el licenciado Carlos Martínez, hagamos énfasis en la relación directa que existe entre la magnitud y la intensidad de la conflictividad social para afectar el costo económico de la conflictividad social. Es decir, que entre menor sea la magnitud y la intensidad de la conflictividad social, menor será el índice... Y entonces menor será el costo económico de la conflictividad para el país. Y mientras que sea mayor la magnitud y la intensidad, el costo económico va a ser muchísimo más alto para el país. Vamos a apreciar aquí. Entonces, el objetivo del estudio del costo económico, como vinieron diciendo los compañeros, es demostrar primero que efectivamente existe un costo entre la participación para los sectores económicos, para pérdida del Estado y también del gasto del Estado, pero principalmente el mensaje es que existe efectivamente un costo para toda la economía y para todo el país. Es decir, tenemos que dejar de, dejar de concebir el costo de la economía, de la conflictividad social, como un problema solo de la empresa privada o solo del Estado. También se trata de un problema para las comunidades, para las municipalidades y para las familias. El problema es que todavía tenemos el reto de medir cuánto es impacto indirecto y directo que tiene la economía. Entonces abordemos directamente cuáles son los costos para cada uno. El costo estimado de participación del 2014 al 2018 para los participantes en las movilizaciones, entiéndanse, manifestaciones y bloqueos de carreteras, es de 382 millones de quetzales. Esto en una cifra global y estimada en base, en base a la estimación de la cantidad de acciones de conflictividad social que movilizaron personas en base al promedio estimado de participantes en cada movilización, el total de participaciones individuales y finalmente el costo estimado de participante que implica la estimación del salario no devengado, los costos por alimentación y por transporte. Entonces, ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta de este primer costo primero es que el costo es muy alto como pueden ver es un costo multimillonario y segundo es que la tendencia es constante y también es bastante va a la alza y es muy considerable y también nos hace plantearnos una pregunta si este costo realmente ha sido efectivo, todas estas movilizaciones han sido efectivas para que los planteamientos de todos los actores sean escuchados y respondidos, o si realmente no han cumplido con esos objetivos. Reparando en esa reflexión, pasamos entonces a los sectores de la economía que han sido directamente afectados por una acción de conflictividad social en particular, que son los bloqueos de carretera. En promedio, 255 días por año son afectados por bloqueos, con un promedio de 6 horas y medias de duración. Los departamentos más afectados por los bloqueos de carretera, como pueden ver en el mapa, son Guatemala, que en 5 años ha acumulado un total de 1.086 horas, horas de bloqueo de carretera, seguido, en este caso, por Quetzaltenango, que ha sido afectado con 593 horas de bloqueos de carretera, seguido por Altavera Paz, eh, la Retal, Retal, Uleo y Huehuetenango. En cinco años, a nivel país, las horas totales de paralización por bloqueos equivalen a 2.5 años en horario de... ...de ocho horas laborales. Entonces, ¿cómo ha afectado esto a los costos del sector transporte y del sector de comercio? Para el sector de comercio, el costo estimado de bloqueos... ...entre el 2014 y el 2018 suma 1.079 millones de quetzales. El cálculo de este costo está compuesto por... ...los días equivalentes afectados por bloqueos... El PIB de la rama de comercio al, ay, perdón. Me confundí. El PIB de la rama de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Producción del transporte, es decir, el 32% del PIB de transporte. Los días efectivos laborados por año. Y la producción promedio diaria de transporte en esos días. De esto podemos concluir que en primer lugar el promedio estimado anual para el sector de transporte es de 215 millones, eso es lo que le cuesta la conflictividad social a este sector, además de tener una tendencia al alza y además de que solo las pérdidas del año 2018 representaron el 0.4 del PIB de ese sector del mismo año. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto de los bloqueos de carretera en el sector de comercio en esos cinco años de estudio? El total es de 2.549 millones. El costo está integrado por los días equivalentes afectados por bloqueos, el PIB de la rama de comercio, el valor agregado bruto del sector comercio en general, los días efectivos laborados por año y la producción promedio diaria del sector. De esto podemos sacar las siguientes conclusiones. Tiene una alza moderada, una tendencia anual de alza. Anualmente significa un promedio de 509 millones al año para este sector y sus pérdidas solo en el año 2018 equivalieron al 0.3% del PIB de su sector de ese mismo año. Ahora, ¿cuáles son las pérdidas de inversión extranjera directa? Es decir, inversión extranjera que se abstiene de entrar al país entre el 2014 y el 2018. Son 549 millones de quetzales según nuestras estimaciones que son conservadoras. Este cálculo está integrado por el total de inversión extranjera directa en dólares, la IED sin banca incluida en dólares, el tipo de cambio, la IED sin banca incluida en quetzales, el coeficiente de riesgo país y la pérdida de inversión extranjera directa en quetzales y la pérdida de beneficios en quetzales. De esto podemos observar que igual que los demás costos tiene una tendencia al alza anual. <coughs> y el promedio de beneficios perdidos por año es de 109 millones de quetzales para la inversión extranjera directa al país. Ahora, ¿cuál es el gasto y el costo para el Estado por atención a la conflictividad social? La suma del 2014 al 2018 es de 228 millones de quetzales. Este cálculo está integrado por el gasto de los programas de atención a la conflictividad de la Comisión Presidencial del Diálogo, de la Secretaría de Asuntos Agrarios, de la Procuraduría de Derechos Humanos y de COPREDE. Y también está integrado por los datos de la Policía Nacional Civil, en tanto la cantidad de agentes que desplegaron para atender estos eventos de conflictividad social, sus recursos, es decir, vehículos, combustible, insumos, en base a los días que han tenido que intervenir. En promedio anual, esta suma significa 45 millones de quetzales, Gracias. 45 millones de quetzales en el gasto del Estado. También tiene una fuerte tendencia al alza. Y además, esto nos plantea una cosa, la urgencia en el cambio de enfoque de la gestión del gobierno para atender a la conflictividad, ya que podemos ver, o como vimos anteriormente, en el índice de conflictividad social, esto no se ha traducido en una reducción del, de la conflictividad en todo el país. Finalmente, ¿cuáles son las pérdidas estimadas de ingresos tributarios para el Estado en esos cinco años? La suma es de 502 millones de quetzales, el cálculo del costo del sacrificio tributario está integrado por las pérdidas del sector de transporte, las pérdidas del sector de comercio y las pérdidas de inversión extranjera directa. Como pueden ver, también tiene una tendencia al alza que es bastante preocupante y esto se traduce en que menos tributos significa que habrán menos servicios públicos para la población. Finalmente, ¿cuál es la suma total de todo el costo de la conflictividad social en esos cinco años? La conflictividad social nos ha costado como país 5.291 millones de quetzales. En dólares son 688 millones de dólares. Como pueden ver aquí, ha representado el 2.7 del PIB en promedio. ¿Y en qué podemos traducir esta cifra multimillonaria? Representa el 6% del presupuesto de ingresos y egresos del Estado del año 2019. Representa el 97% del presupuesto del del Ministerio de Gobernación, del año 2018. Representa el 82.3% del gasto del Ministerio de Salud del año 2018. Además, es 3.8 veces el presupuesto del Ministerio de Agricultura del 2018. Y en promedio, las pérdidas totales por conflictividad social representan el 0.2% del PIB anual del país del 2018. Esta cifra nos deja con una gran preocupación. Este multimillonario drenaje de recursos implica que las posibilidades de desarrollo económico para el conjunto del país se sigan alejando cada vez más. Muchas gracias. Esta grave situación descrita será parte de la herencia que recibirá el próximo gobierno, a ser electo el 11 de agosto, así como la legislatura y municipalidades electas el 16 de junio recién pasado. Para finalizar, tendremos la intervención del licenciado Arnoldo Noriega, presidente de AISA, quien planteará los retos que esta situación presenta para el próximo periodo de gobierno. Quiero nuevamente darles la bienvenida a cada una y cada uno de ustedes. Eh, veo aquí personas de diferentes sectores, de organismos internacionales, de banca internacional, diputados, funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la Comisión Presidencial de Diálogo, de algunas embajadas acreditadas en Guatemala. Yo no voy a sumar más números porque creo que tuvimos una, un aguacero de bastantes cifras, pero sí quiero hacer eh, una muy breve acotación sobre la parte cuantitativa. Podríamos, para ser más exactos, decir que todos los números que se han eh, planteado, y voy a simplemente a tomar el último, es que los costos en este caso son no menos de 5.291 millones de quetzales. Quiero decir que son bastante más. Los cálculos son conservadores, porque pues todavía es un proceso en construcción, eh, por la situación del país hay reserva entendible de las empresas en decir, bueno mire a mí este bloqueo me ha costado tanto, he tenido que tener un equipo de tal naturaleza, mi seguridad la he tenido que incrementar, una serie de, de costos asociados a esto, lo mismo con el gobierno, ya el licenciado Martínez dijo que no está incluido el ISR, la inversión extranjera directa ya vemos que ha, ha disminuido y se ha contraído a raíz de, no sólo de la conflictividad, pero sí si este es un elemento importante. Ya las aseguradoras simplemente para mandar un convoy de maquinaria a determinadas áreas del país, ya la fianza es obligada, pero cuando uno busca la fianza, ningún banco quiere darla. Los créditos bancarios están tomando muy, muy, muy en consideración los factores de riesgo por conflictividad. O sea, hay una cantidad de elementos aún no cuantificados que nos hace ser los primeros en afirmar que estos datos son extremadamente conservadores aún. Aún con eso, pues ya ven que el tamaño del problema es, es muy grande. Entonces, cuando uno ve eh, estos, estos números desde una perspectiva de país, más allá de posicionamientos partidarios, ideológicos, sectoriales, gremiales, no puede menos que sentir una profunda preocupación. Uno no puede ser indiferente a esta, a esta situación porque es Guatemala la que se está viendo en su conjunto afectada, como ya lo dijimos. Y más preocupante aún es que, como ustedes pudieron apreciar, no estamos hablando de manifestaciones coyunturales de estos costos, sino ya son tendencias bien afianzadas, el análisis es interanual, estamos hablando de cuatro años de los últimos números y una de, los, de las cifras que dimos son ya de siete años, de números que construimos día a día, literalmente día a día, basados no en recortes de periódicos, no en noticias de radio o de televisión, sino gracias a las redes de trabajo de territorio que tenemos nosotros eh, en muchos lugares de, del país. Entonces es muy, más preocupante porque la, cuando son tendencias no se resuelven en el corto plazo, ni se resuelven de manera fácil. Esa es una primera reflexión que yo quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Estos datos nos hablan fuerte y claro a toda la sociedad, al movimiento social, a los pueblos indígenas, a las empresas, a las instituciones de gobierno, a la comunidad internacional, al parlamento, porque aquí también ya me referiré a ello en su momento, pues hay también un tema de legislación que hay que superar, y eso nos lleva a que la conflictividad social, la protesta social, si queremos llamarle de esa manera, que históricamente conocimos, que eran las manifestaciones, los piquetes, los comunicados, cuando no se le llamaba sociedad civil sino movimiento popular, por ejemplo, ya no es eso, ya es bastante más que eso. Ya ahora la conflictividad social ha mutado de una manera sumamente considerable, y en ese sentido, pues hay un reto para actualizar no solo la comprensión del tamaño de, en que se ha convertido este, esta situación en Guatemala, sino cómo se manifiesta. Este, esta afirmación que estoy haciendo es un, una llamada muy fuerte de atención, una alerta que desde AISA nosotros queremos enviar al país, es que la conflictividad social, como dije, ya no es lo mismo que lo fue hace algunos, algunas décadas inclusive, sino que ahora ya es un fenómeno económico y presentamos los datos conservadores aún, de manera que ya simplemente si viéramos que esto ya afecta a la economía y por lo tanto a la vida de toda la población, ya es un motivo de alerta. Se están drenando recursos, como ya dijimos, y voy a poner simplemente un ejemplo de muchos que, que aparecieron ahí. Cuando hablamos de sacrificio tributario del Estado, son los impuestos no percibidos y ni siquiera están completos. Eso significa que hay menos recursos para educación, menos recursos para salud, menos recursos para infraestructura, menos recursos para seguridad, menos recursos para la administración de justicia. ¿Quién se ve afectado con eso? no una empresa o dos, sino toda la población. Eso es sumamente importante que tomemos conciencia que a partir de una de las variables, de varias que hemos presentado, hay efectos indirectos. ¿Qué pasa? Porque se habló del comercio grande, pero ¿qué pasa? Que es un reto metodológico que nosotros eh, tenemos bien asumido para seguirlo desarrollando. ¿Qué pasa con esas largas colas de kilómetros de los bloqueos? No el gran comercio, el pequeño comercio, la economía informal, aquellas personas que vienen de Almolonga, que vienen de Sololá a vender a la terminal o que van de paso a El Salvador porque allá se compra mucha verdura de Guatemala, por ejemplo, y no pueden pasar. Y se les descompone la, las verduras, se les descompone la fruta. Ese día el vendedor, el comprador de la terminal se quedó esperando eh, la provisión y no la pudo recibir por un bloqueo. Eso y, y creo que todos y todas hemos sabido de casos en que a veces han habido también emergencias médicas, una cantidad de situaciones que ya llevan a una situación emocional de desesperación de la población local cuando se ve enfrentada a un bloqueo de esta naturaleza o a veces hay un bloqueo de un problema en Guatemala, como cuando fue el tema del presupuesto de la USAC hace dos años, y el bloqueo fue en Chimaltenango, por ejemplo, horas de horas de horas, ¿verdad? entonces eso tiene repercusiones en, como en ondas expansivas. Entonces, otra de las facetas de la conflictividad es económica. Una segunda faceta nueva que yo quiero eh, poner de manifiesto es que aunado a las condiciones generales del país, la conflictividad social también es ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque pues, ya no hay respeto a la autoridad, ya no hay respeto a las leyes, ya no hay respeto al, de, al Estado de Derecho, pueden haber todos los permisos de ley para determinadas inversiones, mejorables, perfectibles, criticables algunas, sí, pero si hablamos de un Estado de Derecho esas son las reglas del juego, pero resulta que no son respetadas. Y entonces en lugar de promover una actualización a la normativa de las inversiones, por ejemplo, lo que se hace es recurrir a este tipo de acciones y entramos en un círculo vicioso que es un círculo de pierde-pierde, no hay alternativas ahí de superación de esta situación de esa manera. Hay... Eh, en ese sentido, los ámbitos conflictivos ya vimos como una mancha de aceite, se van regando geográficamente para hablar únicamente de esa variable. Pero hay una tercera faceta más, que es que la conflictividad adicionalmente está representando de manera creciente un problema de seguridad. Ya toca la seguridad del país. Habría mucho que decir, pero solo voy a mencionar dos ejemplos. Uno es que lamentablemente no es poco frecuente ya el enfrentamiento de pobladores y de algunos de los actores con las fuerzas públicas. Eso ya hay, hay policías muertos, por supuesto que también del otro lado han habido heridos y muertos, por supuesto, pero es un problema de seguridad, de seguridad pública ya para el país. Y en ese sentido, pues eh, con mucha preocupación, con mucha preocupación, Debido justamente al monitoreo de terreno que nosotros tenemos en muchos lugares, si sí observamos un fenómeno muy delicado, y es que en algunos lugares por lo menos convergen, por decirlo de la manera más suave, intereses en que las fuerzas del Estado, que la presencia del Estado y las fuerzas de seguridad del Estado no estén presentes en determinados territorios especialmente en algunos corredores en donde circulan ilícitos. Eso hay evidencia, hay indicios lamentablemente crecientes en muchos lugares del país, en algunas zonas fronterizas y pues eso genera muchas suspicacias, muchas preguntas que uno se hace eh, y es un, un elemento en observación, y que lamentablemente a veces se hace acompañar con cierto tipo de manejo de la situación para que no, eh, estas personas no sean cuando menos investigadas o no tengan que rendir cuentas por eh, las situaciones que, que generan. No se agota aquí en las facetas de, de la conflictividad, como ven estoy simplemente desarrollando, ya no son las manifestaciones de antaño, ya no son los comunicados, ya no es el movimiento popular que conocimos, hay un elemento adicional, y es que crecientemente la conflictividad social se está convirtiendo en un elemento geopolítico. ¿Qué quiere decir eso? Significa ni más ni menos que especialmente en las áreas fronterizas con México, a la luz de los últimos acontecimientos del Triángulo Norte, de la situación con México, de la situación con Estados Unidos, hay expresiones que estarían en la categoría de intensidad y con acciones fuera de ley y con uso de la violencia, que ya afectan la seguridad nacional de terceros países. Hay áreas en Petén, hay áreas en Quiché, hay áreas en Huehuetenango y en San Marcos, que ya... Eh, se inscriben justamente dentro de esta lógica, ya no es un problema solo de Guatemala, porque lamentablemente ya hay ese entrelazamiento entre estas eh, expresiones que muchas veces llaman a confusión porque enarbolan banderas legítimas de derechos humanos, de pueblos indígenas, ambientales, de defensa de los territorios, pero que ya están entremezcladas, consciente o inconscientemente, sabiéndolo o no sabiéndolo, con intereses de grupos que actúan al margen de la ley. Y esos grupos son los que, por ejemplo, están entrelazados con las redes de tráfico de migrantes, de trata de personas, de tráfico de armas en determinados territorios. Pero cuando se les menciona, eh, si uno se queda únicamente en la superficie y se cree que son expresiones de eh, agrupaciones que dicen pelear por sus derechos humanos y no se conoce la profundidad de lo que en realidad está ocurriendo, pues eso complica más, eh, nubla la, la visión objetiva de la situación, pero objetivamente ya está afectando la seguridad nacional de terceros países. Es decir, geopolíticamente hablando, este tema ha llegado a un nivel de complejidad muy grande. Esa es una línea de reflexiones. Una segunda línea de reflexiones es que por todo lo que hemos dicho, ya la conflictividad social se volvió un, un asunto sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya no es solamente atribución del gobierno de la República y sus dependencias correspondientes atender la conflictividad, porque hay temas de normativas legales, hay temas de acciones de las Cortes de Justicia, hay temas de política internacional… Entonces el gobierno de la República, este, quien esté gobernando, no puede gestionar y resolver y superar esta situación en soledad. Y yo vi algunas sonrisas cuando dijeron esta de es la herencia que va a recibir el próximo gobierno que quede electo el 11 de agosto. Y en efecto, no hay, hay cosas que, pues, durante la campaña me imagino que serán así muy alegres, muy vamos a ganar pero sentarse en esa silla eléctrica, este es uno de los cables fuertes que ya entra en la silla eléctrica, justamente porque no puede ignorarse. Entonces, tampoco el Congreso puede solo, a pesar de que al Congreso le toca abordar algunos temas impostergables, como por ejemplo, la normativa de la consulta derivada del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo a los Pueblos Indígenas. Hoy, uno de los elementos de un impasse muy grande es, viene un demandante, presenta un recurso de amparo, ante, primero ante la Corte Suprema, luego va a la Corte de Constitucionalidad, las cortes le ordenan a X, Y o Z empresas, bueno mire, eh, ya sea le suspendo las, las operaciones o no se las suspendo, pero tiene que hacer una consulta. Una empresa puede decir, bueno, me guste o no me guste, me lo mandataron, voy. ¿cómo la hago? Si no hay normativa. O sea, el convenio 169 dice el qué, habla genéricamente, pero no el cómo, con quién, en qué, en qué ámbito territorial. Entonces lo único que tenemos es que supletoriamente la Corte de Constitucionalidad está legislando. Ese es un problema sumamente serio. Entonces eso corresponde también en el ámbito del Congreso, sumar lo que le corresponda a, a superar esta situación, al igual que por ejemplo, otro ejemplo es el, la ley del alumbrado público, ahí hay una cantidad de conflictos que se derivan de esa situación. Las Cortes de Suprema de Justicia y de Constitucionalidad, de igual manera, eh, pues tienen algo mucho que ver y cada vez más porque ahora hasta la obra pública se ha judicializado, ahora pues tiene que autorizarla a la Contraloría y la Contraloría General de Cuentas dice no me toca a mí, le toca al Ministerio Público y ahí tienen ustedes al fiscal general diciendo hágase tal carretera o no. Y mientras tanto la gente diciendo, reclamando, muchos de los conflictos son por mal estado de las carreteras. Entonces de verdad estamos bastante enredados de manera interinstitucional en este asunto. Así que ningún organismo del Estado solo puede... Eh, resolver esta, esta, esta situación. Y esos son justamente los retos, no lo voy a plantear ya como silla eléctrica pues porque no quiero generar más preocupación en quienes están en la competencia o hayan diputados aquí presentes que han sido electos o reelectos, pero el asunto es que este es un tema impostergable, no se puede eh, obviar, no se puede soslayar. Y con base en, en esa afirmación, ya para ir concluyendo, Quisiera decirles que nosotros ante esta situación observamos tres escenarios. Uno es la inercia, es decir, no hacer nada, dejar hacer, dejar pasar, que sigan ocurriendo las cosas, pero la tendencia, como ya vimos, va al agravamiento ya a niveles, en el nivel rojo, muy preocupante. Incluso el año base, que era el año 2014, como vieron, es el más bajo, pero ya en la franja roja, de la medición, y pues 16 puntos arriba, 5 años después. De manera que no debería ser una opción la inercia, que todos eh, sin tomar la responsabilidad sistémica que corresponde. Otro escenario es más de lo mismo, es decir, sigamos haciendo lo mismo que eh, se ha venido haciendo desde el Estado, desde las empresas, desde las organizaciones sociales, etc., y lamentablemente como país, porque pues no es ni de lejos nuestra intención aquí decir, usted tiene la culpa, usted la tiene, usted la tiene, el asunto es como país, el hecho es que estos números duros, construidos con mucha rigurosidad y de manera conservadora, nos demuestra que el país no está superando la conflictividad. Es decir, lo que se ha hecho no es efectivo, no está teniendo éxito, lamentablemente no estamos ni siquiera en un margen normal, como le llamamos, de eh, presencia de la conflictividad. Entonces, ¿qué queda? Un tercer escenario, que es el replanteamiento de la estrategia. Tiene que innovarse, no puede seguirse haciendo de una manera eh, tradicional, no puede haber inercia, tiene que haber un replanteamiento al respecto, y eh, eso pasa pues, por política pública, por asignación de recursos, por una estrategia distinta de gestión de la conflictividad por parte desde el Estado hasta las empresas, las organizaciones sociales, etcétera, porque nos mantenemos un escenario de pierde-pierde. Nadie está, salvo los intereses ilegales, que también sí salen gananciosos con esto, pero digamos el lado de la luz, el lado bueno de la sociedad, no está ganando en ese sentido. Así que yo a la vez de agradecerles la presencia, he visto mucha atención, la agradecemos, y reiterarles pues que los estudios estarán en, en disponibilidad, ya Astrid Pérez los explicará en un momento, eh, queremos decirles pues que estamos con puertas abiertas para colaborar, Nuestro, nuestra intención es pues, poner estos datos al servicio de la sociedad, al servicio del parlamento, al servicio del nuevo gobierno, al servicio de las alcaldías municipales, de las empresas, de las organizaciones sociales, con la finalidad de crear conciencia y decir, bueno miren, esta es una alerta muy grande que no podemos dejar de lado. Así que les agradecemos mucho en nombre de todo el equipo y esperamos pues que nos ayuden a difundir pues estas, estas ideas y más que eso es que todos busquemos la manera de cómo superar esta situación. Muchas gracias. Reiterando las palabras del licenciado Arnoldo, pues les agradecemos a todas y a todas por su presencia. Y les comentamos que si las personas que están interesadas en obtener el informe completo, estará listo a mediados de agosto. Pueden solicitarlo en los links que aparecen en la pantalla o en los eh, links y correos que aparecen en los banners. Eh, les invitamos a tomar un refrigerio para poder compartir comentarios sobre la presentación y agradecemos su presencia.